Hola a todos, bienvenidos al canal. Nuevo vídeo, dominación Sinai, una sola zonita por conquistar. Recuerda si te gustan mis vídeos, tírale un buen like y si no estás suscrito, pues considera el suscribirte. Allá vamos. M56, tanques americanos, un BR de 6.7 a toda pastilla hacia la zona A. Esto es un suicidio con este tanque tan blandito. Pero es rápido, arranca rápido, mantiene buena velocidad y nos, si nos plantamos ahí la artillería no nos fríe, pues algo podemos hacer. Venga, humito rojo, ya está la artillería aquí. Lo bonito corre. ¡Bah! Lo dicho, artillería, nos cae encima el pepino, AVL-74. Pues salimos con el T-92, esto ha sido una toma de contacto, vamos a decirlo así, pobrecillo, la M-56, que poco ha durado, artillería, a ver, así, eh, así no me gusta, prefiero fijarme en el mapa, no, no, esto es para estar un poco más cerquita, nunca lo he probado la verdad, me gusta siempre marcar en el mapa de esta manera, a ver qué estoy haciendo, por dónde voy así mejor, venga, ah, casi, el enemigo ha, ha capturado la zona, muy bien mis compis que disparan un T92 CV, aquí están todos, pero ninguno avanza, esas marcas por ahí 340, 130 330 metros la zona de conquista, la única 400 está bien a ver, no son tontos, no se van a poner ahí en medio Quizás algún imprudente Pero yo no lo haría Si estarán cubriendo 4, 2, 50. A ver esa marquita, justo ahí, esa casa Un pelín más cerca 3.50. 50 Pues 50 metros, un pelín más lejos Bueno, han tomado la iniciativa La única zona de conquista es de ellos los compis están todos aquí atascados, ahí no avanza nadie con esta mierdecilla de ataque con el T92, no es para jugársela ya me la jugué con el M56 y me salió de, de pena a ver, pajaritos compis, a ver por dónde avanzan Ahí nadie toma la iniciativa para entrar en la zona. Tanques pesados. Y quizás uno medio detrás. Me cala M41. Ese avanza por mi Flanco derecho. El jefecillo, ahí está. ¿Qué es esto? Un T34. ay, qué tío! ¡Qué osado! Es un tanque pesado. Hay que zurrarle bien a ese para hacerle pupa. ¿Qué es esto? Venga, tanque ligero, un AV eh, o un M18. No lo sé, no me he fijado. Destruido por la inteligencia, pues ha sido ese que he marcado antes, ¿no? El T-34 americano. Ahí arriba es un buen sitio. Lo que suele ser, ¿ver? hay un cazacarros ahí que alguien te cubra, pues. Uy, están cayendo como moscas ahí en el flanco derecho. Aviones. Y no son nuestros, creo. No, no, no son nuestros. Nuestro equipo capturando la zona, hombre. Está bien. Está muy bien. A ver si aparece algún pollo por aquí en la antigua zona. ¿ve? serían 450 justo hacia esa pared. 150, unos 100 metros más atrás. Ahí está, lo dicho antes, aviones. Están marcando por ahí, por ahí, por ahí. Son pajaritos vale, correteando a ver qué es esto. Hombre, un Storm Morses. Ah, ahí está. Picho más raro. Ese se me escapa. El objetivo localizado, por lo menos lo he marcado. Storm Morses. Avión. Acá de frío a mi compañero y encima es estrella. Cojonudo. Tanques ligeros ahí en el flanco izquierdo delante de mí por ahí arriba ni nadie aquí estoy yo más solo que la una muy muy expuesto bah, hemos caído como moscas ni siquiera apenas hemos hecho nada pues en el siguiente arreón nos vamos a quedar un poco retrasados va eh. Waffen Tracker lo vi durante un segundo pero ya fue demasiado tarde. Y mire que es lento el pollo este. ¿eh? Bueno, eso sí tiene un cañón, que es una bestialidad. Pues vamos a salir con el T-26-5-6-7. Tanque pesado, pesadito. Para mi opinión, los proyectiles que llevan. ¿Qué te pasa con Pig? Ah, ¿qué te ha pasado? Te han pillado ahí. Te ha pillado Venga, necesitas reparar. Venga, vamos a echar un cale porque este tío nos puede ayudar bastante ahí arriba. Vale, perfecto esa marca ese avión muy bien ahí está reparado esa marquita de ese antiario que está justo ahí y hay que irse por la zona hay que darse la vuelta hay que largarse de aquí y a buscar el asuntillo están cayendo como moscas dos tanques ligeros otro ligerito en A mal rollo lo dicho si antes cuando conquistas una zona trabajo en equipo muy bien pues será de alguno que ha marcado antes si vas demasiado tarde se hacen ellos con la zona primero la mantienen durante mucho tiempo y después tú la pierdes corriendo qué es lo que nos va a pasar porque ese solo ya va a ser épico que aguante va un tanque ligero para echar, echar un cable ...a ver si nuestros compis... ...muy bien trabajo en equipo, vale... ...a ver si nuestros compis logran mantener a raya... ...a ese le zurran, a los aviones... ...pues no, nos siguen dando la lata... ...nos siguen dando la lata... ...y a ver, a ver... ...vamos a asomarnos por aquí con los binoculares, ...con los prismáticos... esto está muy solo... ...están por ahí esperando... A ver si aguantan esos dos compis en la zona. Otra vez que le zurran a mi compañero. ¿De dónde vienen esos disparos? Antiaéreo. Bastante lejos. Está destruido. Sí, mucho trabajo en equipo, pero. Hoy oh, la zona. Venga, ahí se si están liando. Ahí se están acumulando. Van a empezar otro disparo. Ese si ido más cerca. Marcar, hombre. Si no marcamos. Marcar los que veáis. Marcar. No marcamos los enemigos, pues pues vamos a bañaros. Ese tío, ¿quién es que nos tiene a raya? Mira, de ver lo que bien se esconde el jodido. ¿Esto qué es? Avión. Esto ha sido un avión. El que nos ha disparado. ¿Qué es eso que se mueve? Vamos a abrirnos un pelín. El lentillo, el lentillo venga ya, oh, hombre, mira quién es mi amigo el de antes bueno ah, eres muy lento ahí está vaya un suicidio meterse ahí en medio del patio con este si te escondes va muy bien pero este bicho es lentísimo este es lentísimo tanto para adelante como para detrás pues vamos a apoyar a la peña ¿Eh? Esa marca ahí atrás. eso es buena. Y por ahí también. Había otra marca, ¿no? Buah, como, como parezcan. Por ahí nos frían. Uy, ¿qué es esto? Pues sí, sí. Alguien nos ha disparado. O ha sido un avión. Pues ni zorra. Vamos para adelante. La zona. Listo. La estamos perdiendo. Ahora que la Estábamos, habíamos superado los puntitos al equipo rival ahora empiezan a tomarla tanque medio por ahí y el pesadito que he visto ahí a la derecha cadáver 250 está bien Estamos a 130 metros de la zona. ¿Quién es el pollo que está aquí? Han tomado la zona. Muy bien. Ojo, nudo. Tanque pesado. Ahí a la derecha. Esa marca. Avión. Uy, ¿Qué es eso? Un R3, ¿no? Sí. Este es el que ha tomado. A, seguramente a toda pastilla. Es muy rápido, jodido. Es muy, muy rápido. Más marcas. Tanque pesado allí a la derecha. Ese disparo. Oh, ¿De dónde viene? Pues, pues, por ahí está. A ver, a ver. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Vamos a cubrirnos aquí. Ahí está esa marca. Ahí está este, este, este. Por ahí está. ¿Quién está aquí tomando? Un IS-3. Es un compio. Muy bien, muy bien. Vamos a tomar algo de A. Aquí estamos cubiertos. El pollo ese. No tengo humo. Cojonudo. A este le está zurrando. Seguramente fue el que me dio antes. Tanque medio. Es un tanque medio, vale, perfecto tomando A ahí está, zona capturada larguémonos de aquí muy bien muchachos ¿qué es eso? ahí está el tío, ahí se ve, ahí se ve un poco ahí se ve un pelín mira tío, quítate de ahí nos van a pegar un petardazo ¿Qué es eso? Ver, el tío se esconde. Ay, piensa que no le he visto. A ver, a ver, a ver. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. por aquí. Ahora sí me ha disparado. ¿Quién es? Era un ligerillo. Parece un americano. Marquitas por ahí. Marquitas, marquitas. Otro más. ¿Quién es? El copi reparando. Es un, un Tiger A ver Me impacto Venga ya Venga no me jodas tío Ah el ha reventado Y el tío viene para acá A ver a ver a ver Recarga Nada en el frontal Tampoco listo Vaya mierda no me jodas que esta distancia Con 185 milímetros de penetración No lo podía ver atravesar. Va Cosas raras de gallo T25. Pues. Pues más valen que aguanten estos. Aquí en la zona. Cazacarros. A ver si aguantan. Porque está la partida bastante jodida. Yo voy muy lento. Me están tomando la zona. Son un tanque pesado. Puede ser el IS3 que había antes, pero claro. Si se va a enfrentar a los dos o tres que aparecieron de golpe. Pues la lleva jodida, bastante jodido Además un IS-3 cuánto, veintipico segundos en recargar Ah, se le echan encima prácticamente Este tío está muerto Igual que me mataron a mí Que vamos, todavía me, tío, todavía me dio tiempo a mí De por lo menos efectuar tres disparos el Tiempo de recarga mío es bastante, era bastante Es bastante más inferior el de un T-26 que el de un IS-3 Listo, han capturado la zona a mi compi El IS-3, no creo que sea ese Ha subido ahí arriba ah, avión Es nuestro, vale, vale, perfecto, perfecto No me da cuenta No, pues no esto nada Cazacarros, medio y ligero Ante mi compi, ¿qué es eso? Uh. Leopard, parecía, ¿no? El tío está ahí, el tío está ahí de macho, qué pena. No le he pillado tiempo. Este hubiera, este hubiera caído con un disparo. Este es blandito, ¿eh? Pues ya me he visto aquí solo frenado. Va, mi compi cayó. Ahí ni nadie. Estoy solo. Cojonudo. Ese avión y yo. Muy mal. Pinta mal. Mal, no. Fatal. Ah, qué pena esta partida. Iba de. De puta madre. Y va ahí de culo. ¿Qué es esto? Me está disparando. Hombre, ¿qué es esto? Venga, ahora. ¿Qué es esto? Un ligerito, ligerito. Ahí, destruido. Muy bien, perfecto. Ah, hay más gente que sale. ¿Quién es ese? ¿Quién es? No me va a dar tiempo. Joder, un Ferdinand. Super caza carros de frente, bueno, esto está perdido, El ha la y se va a acabar esto, pero ya, se va a acabar, pues claro, estaba claro, pues sí, a la base nos vamos, tíralo un buen like si te ha gustado la partida aquí en Dominación en Sinaí, ha sido una pena, suscríbete, eh, Considera suscribirte si no estás suscrito. Y vamos a ver. Misión fallida. Cuarto, 20. Cuatro destruidos. Cinco críticos. 11 impactos. Cuatro reconocimiento Una zona 92% de actividad. pues nada, esto ha sido todo. En la misión dominación del Sinaí. Se perdió. Y recuerda abajo te dejo enlaces. Escuadrón y Vist. Facebook, Instagram y de nuestro enlace para Discord. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.